Amsterdam es el imparable. No soy un famoso, tampoco tengo dinero Pero te soy sincero en todo lo que te quiero No puedo comprar todo lo que tú quisieras Pero te bajo el cielo si así me lo pidieras No te puedo dar una hermosa mansión Ni siquiera engañarte con una simple ilusión Solo te puedo dar este pobre corazón Y también haberte escrito esta humilde canción No tengo carro, tampoco joyas ni diamantes Esto lo sabía y fuimos buenos amantes Te hice este poema y con este ramo de versos en billetes de amor te doy un millón de besos Caricias, abrazos y todas mis fantasías También te doy un millón de alegrías Ninguna de tu vida el amor te iría a faltar Conmigo tú sabrás lo que significa amar eso es lo que te puedo dar No te doy dinero pero te puedo amar Te doy mi corazón si así me lo quisieras Me caso contigo si así lo quisieras Esto es lo que te puedo dar no te doy dinero pero te puedo amar Te doy mi corazón si así me lo pidieras Me caso contigo si así lo quisieras Ya no tengo nada ni siquiera un billete de 50 Pero te quiero tanto y eso es lo que cuenta No tengo cuentas ni tarjetas en el banco Solo puras deudas de mi billetera de saco Por eso no impide que yo te pueda amar Besarte los labios y muy fuerte abrazar Me dicen que el dinero el amor no puede comprar Me lo estás demostrando al no quererme dejar y quedarte conmigo en cada situación Tú me das tu amor y yo te doy mi corazón Tú me das la fuerza para seguir adelante Yo te doy lo que hago, solo es amarte Aparte todos los peligros y protegerte No importa lo que pase, yo nunca voy a olvidarte Yo te juro por siempre, mi amor te brindaré Y que la muerte no se pare, siempre te protegeré Esto es lo que te puedo dar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 ¡Ah, ah, ah! ah imparable!